No, de lejos, tú puedes hacerlo sin acercarte, sin a, acercarte. A, a de... usted nadie lo atacó ayer. Ustedes toditos me acabaron aquí, José Luis. Usted no vino a ver la realidad. Usted, ayer tenía un compromiso, tenía una reunión y no pude venir. Pero ayer me, me acabaron aquí, pero nada. No se preocupe que ellos se prometieron que el lunes mm. venían con el video. Que ven ahí. Pero que fui yo que le di la autorización de que ellos en el programa. Sí, pero cuando ellos vienen, que ah, y, y, y le di una promoción. O sea, le di una promoción. Señores, hoy es un día interesantísimo, ya que hoy, hoy tenemos muchas cosas y más porque la gente en las redes sociales eh, ha pasado el boom de que el gobierno ha aprobado 45, 45 días eh, de estado de emergencia en consenso, que se tenga eso claro, en consenso con Luis Abinader. Entonces, se me hace un poco raro porque también veo temprano en la mañana que los bares y los colmadones lo van a abrir hasta las 8 de la noche. Entonces, yo ahí como que no entendí. A partir de, de las 8 de la noche, digo, a partir de hoy, los bares se van a abrir, perdón, hasta las 8 de la noche. O sea, Sale eso hoy. Más contagio. Ok. Pero también el mismo día de los bares... Van, piden, solicitan 45 días de estado de emergencia, como que yo me perdí ahí, ahí yo me perdí, ahí yo me perdí. Yo entiendo que eso de los bares no iba, no iba eso de los bares y los colmadones y todo eso, no iba, porque si tú le estás diciendo a la población que tú quieres 45 días de estado de emergencia, que está de acuerdo a nuestro presidente Luis Abinader. Nuestro presidente, no vengan a pegarte. Oh, nuestro. Es el nuestro presidente. Es Luis el Abinader. presidente de todos es, los dominicanos. Bueno, de todos pero nuestro. No, no, no vengan tú a pegarte ahora. Están viendo, Están viendo. Están viendo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que si en la mañana dicen que van a abrir los bares, de forma limitada, solicitan 45 días para estado de emergencia? Sabemos que el presidente Luis Abinader, eh, junto con el presidente Aino Medina, se pusieron de acuerdo. Que supongo yo, su, puedo equivocarme, este va a ser la, el estado de emergencia que más rápido se va a aprobar, porque como están, eh, eh, están en acuerdo los dos principales partidos, eh, de oposición y del gobierno, ellos van a aprobar ese estado de emergencia. Y son la cantidad de días más largos que se ha Pero ¿qué pasa? También. La gente no ha esperado. La gente no ha esperado. Que, que, que abrieran los bares. Ni siquiera ha esperado que venga el estado de emergencia. La gente ha ido a la calle a desbaratar todo porque ellos son los más duros. Vamos a ver unos videos y algunas imágenes de gente en la calle normal. Mírenlo los, ahí. Los parques bien, ahí? se bebe todos los días. Ahí está, ahí está el distanciamiento social. Eso fue hoy en Fula, señores. Miren, en Fula no esperaron la gente... Meter. Mira el tipo ahí. ¿eh? El kitipó. ¿eh? Los famosos kitipó. La gente no esperó. Bueno, seguro dirán Génesis. Es que en el río eh, se limpia el virus. No. Mire, pero mírenlo ahí. Pa ponle pausa ahí. Eh, eh, a David. A David. Dale para atrás. No ahí, hay ahí. Distanciamiento social. No hay nada. Ahí no hay nada. Vamos a contar la mascarilla. Como dice Santiago Matías. Uy, no, no, mire. Ahí. Miren, miren que eso parece un concierto de, de Luis Miguel lleno. Sí. abarrotado, eso fue hoy, el mismo día que el presidente solicita 45 días, la gente está en fula, mírenlo ahí, mírenlo ahí como la gente está en fula, ¿Eh? ¿Eh? miren cómo la gente está en fula, dándose vida bien, dándose vida porque normal, no yo soy inmune, yo soy inmune. Tienen el son, Ellos parece que tienen el, el traje de Iron Man dentro. Eh. Dentro. <risa> no, y los dueños, estos tigre. Estos tigres pasan. Estos esto, esto tigres se pasan. <risa> pero mírenlo ahí. Pero parece ser que en los ríos el virus no es tan fuerte porque como se mojan. Yo voy a tomarlo así. Que el virus no quiere salir no, no, del agua. Dice que no quiere salir del agua. Tiene que ser así. Tiene que ser así porque... No es posible, pero ¿qué pasa? Que ahorita vamos a poner la llamada a la gente para que llame al 809-725-0505. Esa misma gente, yo quiero que me respondan a mí, si están de acuerdo que los niños vayan a la escuela, sí o no, ahorita para que llamen, para que llamen. Pero usted está viendo cómo están la gente el mismo día que el presidente electo y el presidente saliente. Solicitan 45 días la gente en Fula normal. Venga, darle la eh, le estamos dando la bienvenida, dice el Flaco. Es eh, dándole la bienvenida. Preso todo. Entonces, ¿cómo es posible? Yo, yo pensaba que sí, eh, eh, balnearios y cosas así iban a estar cerrados. Iban a estar cerrados. Porque lo que se abrió fue bares y cosas así. Pero que eso fue de, a partir de hoy yo tengo entendido que eso no es, no es un bar. Pero como los kitipos no es, no vuelvo y digo, el donde se pongan los kitipos es que viene el coro. Sí. Es ahí que viene el coro y ahí que la gente se arma. Su, su, su, su, su, su corillo no y su, su bala, su romo porque como el romo el romo, eh, como dijo uno el romo no, mira, ahí están los muchachos le pusieron eh, los hombres la caja de muertos sí. que dicen, <risa> y andan unos rumores de que, que, que el romo que, que, que, que, que, como que dice el, el, el viejito no porque eso mata el, el, el virus eso el romo eso lo mata, la cerveza no según el señor en un video dijo pero miren qué coincidencia, señores, el mismo día que el presidente solicita que el estado de emergencia eh, se vuelva a aprobar en el Congreso, junto con el presidente nuevo, ese Luis Abinader, pasa esto. Entonces, no vamos bien, no vamos bien, porque ya no va a depender del gobierno, va a depender de nosotros. Está dependiendo de nosotros y nosotros no le estamos dando mente a eso. Estamos en la calle, desacatados, sin importarnos si nuestra familia se, se enferma y muriendo y muriendo más personas en los hospitales. Llegará un momento, que es lo que la gente no ha entendido, señores. Miren, y esto es serio. Llegará un momento, que, lo, lo, que eso fue lo que dijo eh, eh, la, los médicos de Santiago, del Homs, que no habrá respiradero, re, así que se dice, respiradero, para esas personas que sufran y van a morir porque, está, porque va, el brote va a ser tan grande que no va a haber espacio ni, ni, ni equipos médicos que podrán ayudar a personas que estén muriendo en, la, en los hospitales y en la clínica, porque habrá demasiado y la gente no ha entendido eso. Estados Unidos, en Nueva York, cuando pasó lo que pasó, el problema de, de, de Nueva York fue eso, lo masivo que fue las personas que habían y eso causó que muchas personas no pudieran tener su asistencia médica a tiempo porque habían demasiado y morían. No era por otra cosa, no era porque usted le, a usted le afecta más que a otros, sino porque va, va, va a haber un momento que, no van a, que son tantas personas que no van a poder atenderlo a, a todos y viene lo que se llama la hora de muerto, que va a incrementarse. Señores, eso es lo que le, le está diciendo el Estado. Eso es lo que le está diciendo el Estado. Y ustedes, normal, con su kitipo, su discoteca, y vaina, todo nítido. Los parques, lleno de gente, los domingos. Sí, Romo. Normal. Pero como dicen Agüero, el problema no son los que van a celebrar, el problema son los que ellos infectan a gente que tal vez no están bebiendo, que están ahí, a gente mayor, que están en su casa. Ese es el verdadero problema. Y nosotros nada, no está todo nítido. Bien, Señores, si el sistema de salud colapsa, nos va a afectar a todos. A todos. Tenemos que ser responsables. Ya la juventud no le da mente. No. Pero no es por ti. Es por tus familiares que pueden pasar por esta misma situación. Y usted no lo entiende. Eso usted no lo entiende. Usted sigue pensando que esto, que esto es una gripecita. Usted se va aquí aumentó a 18, creo yo, que fue aquí en San Francisco. Diecinueve. 18. En San Francisco de Macorís. Y, y, y prepárense, la gente de San Francisco, la provincia de Duarte. Que cuando comience a, a, a, a llenarse, que no habrá clínica ahí, como está Santiago, que va por, ese mismo, por, ese, por, por, esa, misma, por esa misma línea, que no habrá personas que van, como dijo eh, el médico, se van a atender en los pasillos. Y eso es lo que tenemos que analizar. Eso es lo que tenemos que pensar. Cuando nos toque a nosotros personalmente, a nosotros nos toque personalmente y ustedes no le dan mente a eso no le dan mente a eso